Cuando termines, ¿vemos la bolsa? Siento que tengo niños de primaria. Cuando termines, ¿podemos ver la bolsa, tita? Es que en realidad quiero ver mucho la bolsa. Me interesa mucho la bolsa que has traído. Realmente tengo mucha curiosidad. En la votación yo fui la persona que votó por la bolsa. Me encantaría que pongas la bolsa. <risa> La bolsa wow. Definitivamente la bolsa Llegamos al momento más esperado de la night Se si vienen cosas tuyas Nina me trajo cosas de Estados Unidos Me dijo quiero que pruebes estas cosas Yo dije bueno está bien Me dijo puedo comprar cosas asquerosas y dártelas Y yo dije por favor, que no sea tan asqueroso. Así que eligió y compró un montón de cosas. Y empezamos con las likes que tienen el nombre. No sé qué verga dicen esas likes. Dice. Sabor, no sé qué carajos. No sé si esto en papas o parecen nueces. Bien, la abrí con una persona. No lo responde. A ver. Son saladas y dulces. ¿Saben como algo que conozco pero no reconozco qué? ¿Saben como a miel con sal? No me dan, pero estoy confundida. Saben como a vainilla. Me confunden. Bueno, ya lo comí como cinco Esto es agridulce, no es mi favorito. Parece como si estuviese comiendo una galletita dulce con sal. Y dice que tiene? ¿Bean? ¿Bean? Tiene azúcar. Bean son, son como porotos. Claro, son, son papas de poroto dulce. Ok, bueno, vamos a por lo que sigue Doritos ¡Sabor! a chen No sé, pero hay un queso cheddar. Uh, esto tiene un fuerte olor a queso. Queso tiene lo rico. Esto sí me emociona. Esto tiene pinta de que me gusta. Mmm. ¿Ya Mmm. ¿Saben a qué son? Pero ya saben como a qué son? A ver, ¿qué dicen. Dice que tienen tomate, cebolla, leche, proteína También tiene porotos No saben tan fuerte como los doritos normales Son como unos doritos más suaves ¿Te gustaron estos, ¿eh? Fecha de vencimiento, el 22 del 8 del 21 10 días más si te ibas a ver a aborto <risa> ¿Qué mierda es esto? No entiendo, no entiendo, tiene instrucciones ¡Pero en chino las instrucciones! ¡La puta madre! Vamos a abrirlo de acá abajo para que no se rompan las instrucciones ¿What? ¿Por qué viene en una bandeja? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué vienen tantas cosas? ¿Qué? O sea, lo tengo que hacer yo. ¿Cómo hago? Para, primero el rojo. Supuestamente tengo que poner agua. Tengo que agarrar agua. Bueno, supuestamente primero tengo que poner el verde en el grande. ¡Salí, Felipe! Tita multicámaras. No sé si poner primero el agua o poner primero el polvo. Porque acá solamente me muestra un polvo verde. Me he visto las dos cosas poniéndose al mismo tiempo. ¡Ay, capaz es pongo el polvo al mismo tiempo! ¡Eh, eh! ¡Ah! Capaz era así, acabas en las dos al mismo tiempo. Lo llenamos de agüita. Ponemos todo. Uh. ¡Ay! Parece el polvito del flan. Bueno, supuestamente esto es suficiente agua, así que tipo... Pero a mí no me parece suficiente agua ni en pedo, ¿eh? Ni en pedo me parece suficiente agua. Che, no se ve para nada, apetitos. Bueno, che, no, quedó re bien. No, quedó re bien, alta consistencia. Yo dudé del agua, la verdad que ya no dudo. Mira como a caramelo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ok, este es el segundo paso, le abro este. ¿Qué es esto? Azúcar. Esto supuestamente lo va a volver amarillo. No sé cómo esto se volvería amarillo con esto, pero bueno. Che, sí, se está volviendo amarillo. Y ahora tengo que hacer como un heladito. Mira. ¡Ah! A ver si me queda como en la portada Así tiene que quedar Como todo... ¡Ah! ¡Amigo! Está raro ¡Che! ¡Se parece! ¡Se parece! A ver, vamos a testear ¡Ah! ¡Es ácido! Amigos, ¿saben? Al caramelo Fizz ácido Pero en una crema A ver Ernie ¡Proba esto! ¿Qué mierda es eso? ¡Proba! Mmm, qué rico. ¿Te gustó? Riquísimo. ¿No es ácido para vos? No, es más ácido un coso. Un fish? No, es igual de ácido a un fish. No. Sí. Juro que es penitas. No le puedo creer. Largo. Para mí sabe como ácido. Como a helado de limón caliente con ácido. Sabe como a eso. ah ¿Qué es esto? Oh, ok, galletitas chinas. Esas son como de Cinnamon, de, de Hello Kitty. Son galletitas. Se ven ricas. Esto se ve recontar rico. Me parece que son todas de vainilla. Ah. Bueno, habría como el orto. Ay, mira Mirá, mirá oh. más lindas saben como a bizcochitos, son bizcochitos kawaii son literalmente bizcochitos, no sé si hay una diferencia entre todas siento que es un desperdicio abrirlas todas como que todas tienen lo mismo me parece, o sea, todas tienen leche, vainilla, leche, vainilla como que lo único que cambia es el personaje que hay adentro me parece ah no, no, no, no por qué ay no, miren lo que agarré estos son los caramelos más ácidos O sea, literalmente como que no, no hay algo más ácido ya que esto o salí hijo de puta Ok, esto dice que es de limón. Bueno. Amigo, ¡qué asco! ¿Qué mierda tienen, amigo? ¡Boludo! ¿qué le lami el culo a un elefante? ¡Roto! A ver, bueno, no rojo. ¿Un asco? No, no, no, no. No, es un asco. Es una mierda. Chicos. Estudien. Esto es una demostración que tienen que estudiar, por favor. Bueno, ¿qué mierda es esto? Mirá la cara de ese señor! ¿Qué? Amigo, ¿qué es esto? ¿Un bol de cum? No entiendo. Abrir el sobre, poner agua, como que calentarlo y el 4 no tiene dibujito. ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos esperamos? Ese señor tiene unas ganas de que me consuma de su leche. Se ve todo menos tentador. No sé cuánto le tengo que poner de agua. Bueno, ya fue. Wait, normal water, wait for 70 minutos. ¿70 minutos? Bueno, vamos a hacer. ¿Cómo están? El día de hoy estamos en un nuevo cocinando con Tita Sama Y hoy vamos a cocinar con chilo Ahora vamos a poner a calentar nuestra ollita con agua ¡Ah! Puta que te parió Es que tengo un vocabulario un poco duro ¡Ey! No, amigo, vine con algo. Así que nada, estamos el día de hoy haciendo esto, que parece un gusano. Parece que un gusano, cocinando gusanos. Es como una especie de arroz con leche, ¿no? O sea, que lo tengo que volver a meter dentro de la bolsa. O sea, lo podía haber hecho dentro de la bolsa. ¿Qué? ¿Esto es otro mundo? O sea, esto lo dejo así, lo cierro y esto ya está. Bueno, ahora sí, vamos a seguir probando. ¡Ay! Son tic de Hello Kitty. Vamos a probar esto. Ah, esto supongo que debe ser de frutilla. Estas deben ser de piña, porque es obvio, tiene piñas. Y este debe ser de kiwi, porque tiene a Hello Kitty con kiwis. Mmm, <risa> está rico. Las de frutillas están más ricas. Esas saben bien a la ¿Qué es esto? Oh, la cajita de Pokis, Mira, boludo, tiene como solapa para abrir. Ah, Qué topetito. ¡No! Mirá, vienen varios. O sea, estos son supuestamente sabor. No sé, acá hay un trigo y acá hay miel. Así que ni idea de qué sabor son. Está rico. Sabe miel. Y el chocolate. Sabe más el chocolate que el miel igual. Sabe un rey al chocolate. ¿What is this? Bueno, esto se ve rico. Esto se ve recontra rico. Son como gomitas. Tiene un abre fácil. Que no abre para nada fácil. Tu mamá se abre más rápido que este paquete. Miren lo que parecen las gomitas. Supuestamente están rellenas. ¿No son rellenas? Mmm, Está así. Muy bien. Ay, ah, ya sé qué es esto. Esto salga, es nori colorado un oh, culo oh shit negro <risa> Suena asco. solo lo quiero probar en el sushi no solo sabe como a... alguna vez comí un sushi que está rodeado por un alga es alga nori es como la piel del pescado algo así de pescado sabe como algo así no el buen aldeo que rico buena agua Así ricas Vienen como cuatro gomitas Bueno, a ver esto No sé qué es Huele a té Muy tentador Sabía pan che, esto fue como medio triste Pero algo fuerte Y fue como algo Súper suave, súper ¡Oh! ¡Oh! ¡Las craqueas de carribooters! ¡Ah! ¡Ah! No rico! Che, rica ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Lo peor de todo! ¡No! ¡Esto es lo peor de Va a tener que pelar la poronga para que yo coma esto. Su puta madre va a comer esto. No lo no pienso comer, amigo. No, no lo pienso, no. Bueno, acá tenemos el arroz. Ahora vamos a probar a catar este arroz. No es feo. Sabe un arroz. Sabe como arroz con sal y un poquito de soja. ¿Te imaginas que Felipe se come un grillón? ¡Ah, viene una bolsita! ¡Ay no, amigo! No! Ay, ah, esto no lo abro con la boca ni un pedo. A ver si Felipe se come uno. Ah, come Felipe. Mira. ¿Te gusta? ¿Se lo comió? Che, me da confianza que se lo coma a Felipe. ¿eh? Arre que decía. Vamos a hacer una especie de escala. Lo primero, creo que lo más rico de todo, algo que comería, fueron los pokis. Después, lo segundo, yo creo que serían los, los doritos, los doritos de queso. Tercero, para mí, las gomitas de frutilla. Cuarto, los tic-tacs de frutilla, de ananá y de kiwi. Pues lo que le seguiría serían las gomitas de uva. ¿Eh? lo pondría como quinto, ¿no? No fue del todo rico, pero tampoco fue del todo feo. Como sexto pondría las papas. No, creo que esta que pondría como séptimas. Porque sexto pondría los bizcochitos estos. Estos bizcochitos, sí. Ahí lo que le seguiría, yo creo que serían los cositos estos de, de té. Además, a estas le robaría el impuesto a las ganajeas. Porque me tocó una de frutillas y sabía rico. Así que estas las pondría más arriba. Como último, dejaría estas últimas dos cosas. El arroz y al final el caramelo vacío, Porque es una verga. Dale chicos, sigue y me pongo los cuatro en la boca no, sonó re mal oh no wow, that's suspicious a tu lado arroz pasado con hambre de madre comiendo sin esperar si este amor no es